Muy bien, muy bien. La oración también, Gladys, ah, está muy bien. Okay. Muy bien. Muy bien, Katie. Muy bien, muy bien. Está muy bien planteadas sus oraciones. Ok, Eduardo. Ok, chicos. Muy bien. Ahora sí. Pasamos a nuestro archivo de... Lo mismo que hemos trabajado. Miren, acá hemos dicho remember, recuerda, ¿no? Pronombre, sujeto, do not, does not o do not, does not, ¿no? Don't and doesn't, verbo complemento. Algunos ejemplos. First conditional, user will, and one negativo. Pasamos al archivo. Listo. Vamos aquí. Desarrollamos el archivo en el ejercicio número uno y los otros ejercicios que son más sencillos, ustedes lo trabajan, ¿verdad? Acá, vamos a empezar aquí. A ver, ¿qué tenemos aquí? Tenemos el primer ejercicio que nos dice, vamos a ampliar un poquito, ok. Ya, ahí. Tenemos conditionals, uh, resu resultados, condición y resultado, entonces vamos a unir la condición con el resultado o el resultado con la condición, dependiendo, ya. No todas las condiciones van a tener if, muchos, muchas condiciones en inglés eh, lo aplican ya se sobreentiende, ¿no? Trabajo cuando cuando esté descansado, ¿no? Con ese cuando, con ese when que va a cumplir a veces en muchos de los casos con, la la condición que se requiere. A ver, pero vamos, vamos, vamos aquí, listo. Dice if I am late for a class, si yo estoy tarde para clases, es decir, si ya Estoy con mi tiempo límite. What happened? ¿Qué puede suceder? ¿Cuál de todas estas sería la correcta? Is I am for a class? A ver, chicos. Sí. Letter C. My teacher gets angry. Mi profesor se molestará. Okay. Ok. Vamos a cambiar la flechita por una línea que es más delgada. Ok. Letter C. When he stayed at very late, cuando él er stayed, dice, muy tarde, ¿no? Permanece hasta muy tarde, se queda hasta muy tarde. When he stayed at very late, what happened? He is very tired the next morning, no? Él estará muy cansado para la siguiente mañana. Muy bien, está muy cansado para la siguiente mañana. Okay. People gets angry. Hungry. If they don't, If yes. they don't eat. They don't eat. Okay. Si, ellos no comen, no. Okay. If you study hard, si, tu estudias duro, you get good to grades to in school. Very good. Let's continue. When she watches a movie. Ya, yeah, chill eh, sería it, ya, yeah? acá hay una corrección en este verbo, es it, de comer, corríjanlo, siguiente verbo, o siguiente, dice, when I cross the street, <coughs> cuando cruzo la calle, ¿Cuál sería la respuesta correcta? No, cuando cruzo yo la calle. ¿Qué hacemos cuando cruzamos la calle? always look. Ajá. I always look left and right. No, siempre miro a la derecha y a la izquierda. Yeah. Acá. Muy bien. Next, I can do my homework. Yo no puedo hacer mi tarea. I don't know, have, I my have my glasses. Aha! Uh -huh. If I don't have my glasses, no. Si yo no tengo mis lentes. Okay, it's good. Another. She always smiles. When he is happy, when he is happy, cuando está feliz. If I miss the bus, the bus, I take a taxi to work. mm -hmm. I take a taxi to work. When you make lots of noise. When you make uh -huh. gets angry cuando nosotros hacemos mucho ruido bibliotecario o bibliotecaria no se molesta okay. seguimos um, t test suite dice I do add some sugar. Aha! Uh -huh. Is you add some sugar? Muy bien. Let's continue. You sure it? Let's. You want? If you want to lose uh -huh. me listo is no you should sure it lets tú debes no de comer menos si tú quieres perder peso no okay It always take my umbrella when it rains. when it's rain muy bien when i am sad When the story I watch a funny movie. I watch a funny movie. Okay. Muy bien. Very good. Next, when he cleans the house, uh -huh. he listens to music. He listens to music. He'll listen to music. Muy bien. Ya esta parte lo tienen completo. Así que hasta aquí, miren. Lo tienen que enviar. Ya. Acá. Okay. A ver, tome la captura necesaria porque ya voy a pasar a la siguiente parte. Y si muevo, todo se mueve. Recuerden. Listo. Voy a borrarlo, ¿ya? Acá. Como les decía, ahora sí ya cerré el lapicito. Esta parte de acá, el autocorrector lo ha corregido. Es IT, ¿ya? IT. No es TOE, porque TOE, así como se escribe, es dedo del pie. No puede ser ahí. Miren, esta parte de acá está dividida en condicional 0 y condicional 1, ¿ya? Tipo 1. Entonces, acuérdense que el condicional 0, todas las oraciones son muy presentes, simple. Condición y resultado, no hay diferencia. Entonces, bajo ello, este ejercicio está mucho más sencillo. If I get, coloco get nada más, Porque, porque no hay reglas con I. If I get a headache, I usually usually take. Nada más. En el caso de que yo vea un negativo, acuérdense los auxiliares del presente simple, Dudas. En este caso, if you be, si tú eres, ¿no? If you are a vegetarian, si tú eres un vegetariano, you Don, tú do no, ok, eat meat, tú no comes carne. De la misma manera, ustedes van a trabajar aquí. Presente simple, ya, presente simple. Si es terceras personas, tienen que cuidarse con las terceras personas. Por ejemplo, en el caso de Mr. Jones, speak, no va a ir escrito como speak, nada más. Va a tener que ir con tercera persona. Sería speak, S, porque es tercera persona. Estoy hablando del señor Jones. Okay. Mr. Jones speaks more slowly. It's we, negativo. Con we, a, ah, do, not understand, listo, ok, ustedes completan lo demás, tengan cuidados, en este caso, estos primeros están iniciando con condición, aunque aquí, en el condicional tipo cero, no va a haber ningún problema si es condición, si es resultado, porque ambas oraciones son presentes, simple, van a seguir la misma regla, donde van a tener el inconveniente, es con el condicional tipo Cero, o oh, perdón, tipo 1 porque la condición es presente simple y el resultado es futuro. En algunos casos, primero va el resultado y recién la condición. Tengan bastante cuidado, ¿ya? Tengan bastante cuidado. Aquí, if, condición, acá, a, ah, watch, sería was it tercera persona, it, will rain condición en futuro it will rain está para completar ahora sí tienen tiempo suficiente como para que puedan enviar y si tienen alguna duda me puedan indicar son pocos ejercicios en esta oportunidad podría subir un ratito al, a la condición Sí, sí. ahí está Gracias. Sí. Okay. La grabación, visualizo que dicen que la grabación no se encuentra. A ver, vamos a ver. Para todas las grabaciones estoy poniéndole la misma contraseña, ¿ya? Que es autónoma 2022. Arroba. A ver. Profesora, buenos días. Esa contraseña no estaba entrando, ¿no? Por eso no, no voy a entrar al clase, profesora. No entra todo, debe estar. Sí está. Ahí está, autónoma minúscula 2022. arroba. ¿Ya? Esa es la contraseña. En el caso, acá igual está Autónoma 2022, de la 10, bueno, las otras ya pasaron, ¿no? Ok. Ya, vamos a ir agregando la sección para que ustedes se envíen. Sí, tienen que copiar, copian y pegan la contraseña, porque si ustedes lo tipean, no, no ingresa. Yo también tengo ese mismo inconveniente. <coughs> Ya. Yeah. Like Gracias. Uh -huh. Редактор субтитров Mm Estaba ya configurada con el inglés, me lo marca como error desde el bin. Aquí está utilizando con will. Mm, no. Claro. Porque acuérdate que este es primer condicional. Ah. Sería de esta manera. Claro, porque si es el condicional cero, sí sería R. Mm, ya. Yeah. Acá sí sería. No se olviden de subir su actividad, por favor. Nos vemos. Goodbye, see you. Bye, doctora. Hasta la próxima. Bye, bye, teacher. Bye, bye, teacher. Thank you, teacher. See you soon. Bye, chicos. Goodbye. See you to Sunday. Gracias. Bye, bye, teacher. Bye, bye.